Hola, hoy vamos a aprender cómo configurar un servicio FTP en Linux Ubuntu. Entramos en el root con sudo su, a mí no me pide contraseña porque se la he quitado, y hacemos apt-get install vsftpd para instalar el servicio de FTP para Linux Ubuntu. Ponemos la máquina en red interna, en modo promiscuo permitimos máquinas virtuales, Ahora vamos a ponerle IP al servidor, pondré la 12.2, por ejemplo, la máscara, la siguiente y, y hacemos control o para guardar, control x, cerramos. Quitamos la red por, por cualquier posible conflicto que podamos tener. Y hacemos un ifdown eth0, ifup eth0. Vale, ahora miramos la IP, vale, ya la tenemos puesta. Ahora vamos a proceder a entrar al, al archivo de configuración del servicio. Y vamos a bajar hasta local enable, que la vamos a, a descomentar. También vamos a descomentar el Write Enable y hacemos Control W para buscar y buscamos Banner. Esta la descomentaremos y pondremos un mensaje de bienvenida, que por ejemplo pondré bienvenidos. Comentamos y Control O guardamos, Control X... Cerramos. Hacemos un restart del servicio. Y ahora vamos a añadir eh, un usuario. Porque el usuario Anonymous ya lo tenemos añadido. Vamos a añadir con userAdd menos D barra home barra albert. Albert barra home barra albert. Albert es la carpeta. Y lo siguiente sí. es el usuario que quiero crear. Seguidamente creamos la carpeta albert. Porque. No estaba creada. La contraseña le he puesto al ver. Y le voy a poner permisos. menos r Al Dos puntos al ver. Y la dirección de la carpeta. Ahora nos vamos al Windows a descargarnos el Filezilla client. No os confundáis, no bajéis el servidor, bajar el cliente. Ya con el FileZilla instalado, iniciamos, ponemos en servidor la IP de, de nuestro servidor, nombre de usuario Albert, contraseña Albert y el puerto 21 por defecto. Y vamos a hacer un ejemplo de que puedo pasarme archivos, puedo subir archivos descargarlos y también puedo abrirlos son los permisos que le, que le he dado también puedo abrirlos Ahora vamos a poner el mismo ejemplo pero con el usuario anónimo. Vamos a escribir la IP en servidor, nombre de usuario anonymous, contraseña no tiene y puerto 21. Vale. Abrimos un archivo para probar. Solo puede leer este este usuario, no tiene permisos, ¿veis? Error crítico de transferencia de fichero. No puede no puede pasar archivos, no puede subir archivos, no puedo descargar archivos. Solo tiene la opción de leer. Y hasta aquí llega el tutorial de cómo configurar un servicio de, de FTP. Muchas gracias.